Campaña de vacunación antigripal 2017 del Instituto de Seguros de Jujuy destinada a los afiliados de 65 años o más. La misma se realizará durante los meses de abril y mayo. Los afiliados podrán concurrir a los lugares previstos por la institución: Anexo ISJ en la Valle 358, Delegación San Pedrito, Almirante Brown 914, Delegación de Alto Comedero, Undiano Carlos sin número, en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20. Los afiliados con factores de riesgo podrán vacunarse en los hospitales o centros de salud más cercano. Tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.